Hola, bienvenido, yo soy Maribi González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una lata y media bolita de porexpán con un trozo de cartón. Vamos a hacer un precioso trabajo navideño. Lo primero que voy a hacer es pegar la lata junto con la media bola encima del cartón. Las voy a pegar con silicona caliente. Vamos a hacer una bota de Papá Noel. Así que la lata tiene que ser más o menos de las mismas proporciones de la que yo estoy utilizando. Una vez pegados voy a dibujar la silueta de la suela. Para ello voy a marcar un centímetro por la parte exterior de la lata y de la bola. Una vez marcada la suela la voy a recortar con una tijera o con un cúter. Y os debe quedar algo así. Como estáis viendo en la imagen. Para reforzar la suela voy a pegar otro cartón de la misma medida. Porque es un cartón muy finito así que voy a pegar este cartón y después una vez pegado con un cúter voy a recortar la misma medida para que quede doble. Con el cúter vuelvo a recortar la silueta del segundo cartón. Con porcelana fría voy a darle forma a la bota. En el canal tenéis un vídeo de cómo hacer esta pasta que es casera, muy barata y muy sencilla de hacer. Se llama pasta tipo polimérica. Como veis en la imagen pongo un poquito de cola blanca y voy a ir rellenando los huecos hasta hacer la forma de la bota. Como veis, es muy fácil, simplemente ir dándole forma a la bota. Ponemos cola blanca y encima la porcelana fría. Hacemos esto hasta cubrir por completo la bota, la parte frontal, digamos la bola, y darle forma de bota. Después lo vamos a dejar secar. Ya hemos cubierto la parte delantera de la bota con la porcelana fría, y ahora la vamos a pintar con imprimación. Podéis utilizar también gesso. Con esta imprimación vamos a pintar la porcelana fría y el metal de la lata. Para decorar este trabajo voy a utilizar esta servilleta que es de tejido Linklass, Que es un tejido parecido al fieltro. No es de papel así que no tiene capas. También podéis utilizar tela o fieltro para hacer este trabajo. Voy a cortar un trozo que me cubra la parte de la caña de la bota ya tenemos cortado el trozo y lo vamos a pegar con pegamento para decoupage Dejamos unos 5 centímetros, 3 a 5 centímetros de servilleta sobrante en la parte de arriba Y le vamos a hacer unos cortes para meterlas hacia adentro, para hacer un pequeño dobladillo Con el pincel y un poquito de pegamento vamos a meter estos trocitos de servilleta hacia adentro Vamos a doblarlos y a rematar el borde Con pintura acrílica en color rojo vamos a pintar la parte de abajo de la bota. Con un trozo de servilleta que ya he cortado previamente voy a forrar la parte interior de la lata. Extiendo el pegamento por la parte interior y coloco la servilleta y la voy ajustando con el dedo. Como esta servilleta, ya os he dicho que tiene textura parecida al fieltro, es como si pegase un trocito de tela o de fieltro. La ajusto con los dedos y la pego muy bien. Con un cordón de color dorado voy a forrar todo el borde de la suela para que quede completamente pulido. Lo voy a ir pegando con silicona caliente. También lo voy a poner en la parte media para separar la zona que está pintada con pintura y la que está con servilleta. Y también voy a decorar con el cordón dorado la parte de arriba de la bota. Para darle un poco de brillo voy a pintar con esta pintura de American Deco Art que tiene purpurina sobre la parte roja si no tenéis esta pintura podéis pintar un poquito de barniz y espolvorear con brillantina o purpurina de color rojo ya se ha secado la pintura y ahora vamos a hacer unas filigranas con este pegamento que contiene glitter